Hey, ¿Qué pasa mi gente de YouTube Sean Bienvenidos a mi humilde canal. El día de hoy vamos a hacer el evento número 5, número 5, repito. El evento número 5 está disponible a partir de hoy, después de 24 horas. Exactamente, hoy 9 de abril han lanzado el evento número 5 de la cripta. Este evento de la cripta pertenece justamente a Noob Saibot. vamos a hacer esto súper que fácil y sencillo no hay ni cómo perderse y voy a explicar de la manera en la cual las personas no tienen abierto la puerta principal que es un gran problema para aquellas que no saben cómo abrirla ok como ustedes saben la puerta de aquí se abre golpeándola y todo lo demás entonces lo único que tenemos que ir aquí largo largo largo como ves tengo la puerta principal cerrada que esa puerta esta puerta principal muchos no la pueden abrir no hay ningún problema entonces para aquellos que no la pueden abrir lo único que hay que hacer es irse por aquí a la derecha y bueno como ustedes saben este evento nos va a botar la skin clásica y el, la skin de terror de medianoche de noob cyborg entonces damos la vuelta completamente tal cual como yo lo estoy haciendo y vamos a encontrar el cofre al inicio al inicio al inicio de la cripta, entonces super que fácil y sencillo. Ni cómo perderse, mis amigos. Ni cómo perderse, sale dicha animación. También sale animación de, de Shrine. Y bueno, ahí cae un meteorito y todo lo demás. No le hacemos caso al meteorito. Y vamos a lo que nos interesa, que es el cofre de crónica. Que este cofre de crónica, para aquellos que sepan, no cuesta nada. Es especial, es un evento único. Entonces, es la segunda vez que lo subo a mi canal de YouTube y bueno súper que fácil y sencillo vamos a ver qué nos van a soltar esta vez además de las skins clásicas de, de noob cyborg sería esta justamente la skin de medianoche de noob cyborg y supuestamente me iban a dar la skin clásica pero bueno al parecer ya la tengo ah no es una máscara de, clásica de noob cyborg 100 cristales de del tiempo y la skin de terror de medianoche que me encanta esa skin de Moon así que son exactamente tres, tres objetos que nos han dado el día de hoy super que es especial y espero en serio que este vídeo les haya sido de muchísima utilidad para aquellas personas que no han descubierto cómo funciona del todo la cripta no olviden comentar y suscribirse les envío un fuerte abrazo y